Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis fantásticamente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a hablar de cómo podéis tener tráfico gratuito para ofertas CPA sin molestar a nadie, sin hacer spam, sin invertir apenas nada más que vuestro tiempo. Hay muchas formas de obtener tráfico gratuito. La mayor parte de ellos, la inmensa parte de ellos es a través de redes sociales. Sin embargo, te invito a que no te cierres a las típicas ofertas de dietas, de ganar dinero online. Hay muchas ofertas que tú puedes mover con tráfico gratuito sabiendo exactamente dónde buscarlo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito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 Como red de CPA, tú puedes tener la red que quieras, pero más fuente, bueno, tiene muchas ofertas. Y voy a usar email marketing. Es muy sencillo y lo único que tengo que tener es una lista de emails. ¿Cómo consigues una lista de email sin ningún problema? Pues muy sencillo. Voy a usar Facebook como fuente de tráfico, los grupos de Facebook. Esta es la forma. Te vas a meter a tu Facebook, a tu Facebook normal, tu perfil, ves mi perfil normal de Facebook. Y vas a poner aquí en la barra de búsquedas, drop your email address, que es pon tu email abajo. Es, pon tu email abajo, busca para todas. Y una vez que ya tengas los resultados, yo lo he, he puesto ya para cortar el tiempo, le vas a dar clic en post. Y en post te van a empezar a salir todos estos. Mira, drop your email address, I will send you earning sites. Este es earning site para um, páginas de ganancias. Fíjate que tiene 616 comentarios. Puedes abrirlo y encontrarás un montón de emails. Este tiene 6 comentarios, 52 comentarios, 2 comentarios, 43. Tienes que encontrar los que tengan muchos comentarios. ¿Ves? Eh, Wemail, Aizen, bla, bla. Yo elegí este, Dude Creative SA porque tiene 210 comentarios. Lo voy a abrir, es botón derecho. No lo abras directamente porque perderás toda la búsqueda. Botón, botón derecho y lo abres en una pestaña nueva. Y te va a aparecer este post. Y fíjate que es enorme. ¿De qué es Dude Creative? Dude Creative es un sitio de camisetas. Dice que vienen camisetas para mamá, papá e hijos. Fíjate que son hijos pequeñitos, son bebés. Y aquí lo que les dice es que pongan su email abajo para recibir su lista de precios o el catálogo. ¡Ojo! Lista de precios o catálogo. ¿Qué significa? Que esta gente está lista para comprar. ¿Qué van a comprar? Cositas para sus bebés. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues mira, vamos a coger todos estos emails. Todos. ¿Cómo? Pues los voy a copiar todo desde aquí. Todo, todo, todo, todo, todo hasta ahí y lo voy a copiar. Control C, botón derecho, copiar o control C. Y me voy a ir a una página que se llama ATOZ Tools, ATOZ Tools, esta ATZ Tools, XTZ. Y fíjate que dice que es un free email extractor tool. Que la, lo pegue aquí, lo voy a pegar, pegar y le voy a dar a extraer, extract emails. Y se va a encargar de extraerme todos los emails. Aquí los tenemos, mira Ya están todos limpios. Y todos estos emails yo los voy a recoger. Los voy a copiar. Me los voy a llevar, en mi caso, a un blog de notas. Aquí están en mi blog de notas. Son 73. Y estos específicamente, estas 73 personas, yo sé lo que están buscando. Y están buscando... Camisetas y ropita para sus bebés. Por lo tanto, es gente que tiene bebés, que tiene niños pequeños. ¿Qué hago? Me voy a ir a Max Bounty, es Max Bounty, y he acotado la búsqueda con email submits, otros. ¿ves? Hay muchas de email submit, todas las categorías, belleza, bla, bla, bla. Y hay algo que se llama otros. Le doy clic a otros y en las búsquedas me aparecen todas estas. Ofertas que no corresponden a lo clásico de ganar dinero, de hacer dietas, en fin. Pero sí tienen opciones muy interesantes. Mira, sam and Savings, Baby Staff. Esto es para bebés. Diapers, pañales, Pampers Coupons, pañales. Hay mucho para bebés. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a elegir una, en este caso esta, de, de Baby Staff o de Diapers, cualquiera de las dos. La voy a abrir en una pestaña nueva. Y esta también, Diapers. Y esta también, las tres. Y voy a ver qué puedo hacer con ellas. ¿Ves? Aquí estamos. Y me dice que me dejan contextual, display, search, social, native y móvil ads. No puedo hacer email ni brand building. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a hacer una landing page para esta de baby stuff Y voy a enviar a toda esa gente a esta landing. Y ellos pueden ya decidir si quieren o no. Esto, fíjate que me pone aquí no YouTube traffic, no vamos a enviar tráfico de YouTube, vamos a enviar a una landing, un vulgar, con un banner bonito, y eso es display, porque le vamos a enviar a un banner. Esa es una opción, me pone que estoy aprobada, 300 acciones por día, quiere decir que yo puedo tener máximo de 300 conversiones al día, me van a pagar 2 dos, dos dólares con 40 centavos por cada lead, y voy a poder ganarme estos dineros. Luego voy a ir a esta otra, Fíjate que es la misma, aunque tienen dos, dos opciones. Este es baby stuff y esta es sin más diapers y lo mismo. Y esta otra que es exactamente lo mismo, pero son tres landings. Aunque sea la misma oferta tiene tres landings. Yo elijo la que me guste. Ya sea el de los cupones gratis, ya sea el de pañales gratis o el de Bebé stuff gratis, que son más cositas para bebés. Voy a hacer mi landing page para esto. Le voy a dar a, a ver. Aquí está la página. Samples and Savings. Samples, text, Coupons. Y aquí ya hay muchas ofertas. ¿vale? El geo de esta oferta es Estados Unidos. Como no estoy en Estados Unidos, me envía una página genérica. Pero bueno, no pasa nada. Como tenemos opción de que sean páginas genéricas, de que sean SmartLink, de todas maneras me pueden pagar por estas a las que yo estoy enviando. Y una vez hecho esto... Ya simplemente estos correos los subo a mi autorrespondedor y envío la oferta. ¿Qué les voy a decir? No va a ser un correo genérico de, hey, te he visto en un grupo de Facebook y bla, bla, bla. No. Para empezar, porque no los vimos en un grupo de Facebook, los vimos en un post. Vamos a hacer algo persuasivo para que la gente quiera entrar. Entonces, yo lo que hago es preparar un email que los envía a la landing. Por ejemplo, como es gente que tiene bebés. Y que le gustan los bebés. Pues yo asumo que los bebés son algo atractivo. Y le voy a poner. So beautiful baby. ¿Ves? B -a B so beautiful baby. Es en el subject. Asunto. Porque es bonito. Y no está baneado ni nada. Y aquí ya le voy a poner. Algo que le guste a la gente. Como por ejemplo. Um, All will love. Babies. A lot. Un montón. Lo no voy a poner en español, luego en inglés, porque me cuesta hacerlo en, en, en inglés, tal como lo hablo de A Son súper bonitos y adorables. Pero ya sabes lo que cuesta. Lo que cuestan. Lo que cuestan todas sus cosas lo que cuestan todas sus cosas. Por eso tenemos hoy en exclusiva, ex, bueno, exclusiva, una oferta que no puedes rechazar. Entra en nuestra web y apúntate gratis para probar montones de cositas para nuestros bebés. te esperamos con lo mejor para tu bebé, y le ponemos una firma, habitualmente si es chica, mejor que chico, y si es en Estados Unidos, pues mejor un nombre que sea muy común, Ellen por ejemplo, o Mary, y esto lo voy a enviar en un correo sin más, puedo poner una foto de un bebé, le pongo una foto de un bebé y todo el mundo lo va a abrir, ay qué bebé tan bonito, y ya está. Y le ponemos aquí nuestra web. Aquí irán los enlaces. Por eso tenemos una exclusiva. Una oferta que no puede rechazar. Entra en nuestra web. Y apúntate gratis aquí. Pongo un enlace. Aquí. Y le voy a poner una postdata. Es por tiempo limitado. Entra ahora. Y aquí le vuelvo a poner. Un enlace. A mi landing page. Que no he hecho. Pero tú la vas a hacer. Yo no la he hecho. Porque si no el video se va a hacer súper eterno. Y. Y no podrás aprovechar toda la información que te he dado. Bueno, pues ya he sacado todos estos. Y así como he sacado estos, tú puedes sacar más. ¿Ves? Drop your email address. Este es un nicho súper bueno, súper bueno, que no está tan saturado. Porque toda la gente, si tú eres padre o madre, lo sabrás. Se nos hace poco lo que pueda haber para nuestros hijos. Entonces, convierte bastante bien. Luego aquí hay otra. Hay más, por ejemplo, 33 comentarios, 3 comentarios, 568 comentarios, pero esta es para legit Site to earn cash, make money online, no me gusta demasiado. Mira aquí, 40 enfermeras en este en nuestro hospital, bla, bla, bla. Aquí lo podemos dar abrir para acá. Y en este tipo de páginas funcionan también genial. Aquí están los emails y funcionan muy bien las ofertas de de Shirts, de camisetas, a las camisetas es un, es un nicho que se mueve bastante bien en este tipo de ofertas tan gremiales. La, la gente es muy gremial, está muy unida a su gremio y les enorgullece llevar una camiseta de soy enfermera o cosas así. Entonces tú puedes ir a Max Bounty o a cualquier otra red y encontrar ofertas de ese tipo para este tipo de gente. vale Mira aquí 833. y Pon tu email, buscas un trabajo, uy esta es buenísima date in the job, mail, I'll, I'll contact you, para contactarte a ti, y ofertas de trabajo hay un montón en Max bounty aquí está, mira, está en una carrera, está en carrera, está carrera, está carrera, está eh, recruitment está muy bien, y fíjate que están bastante bien, tú ya entras aquí, por ejemplo, a SIP recruitment, search jobs, y vamos a ver esta, contextual, display social, native by ads Como no me deja emails, bueno, pues voy a hacer una landing y voy a enviarlos desde la landing. Aquí dice que esta solo está abierta si ya has trabajado antes con Max Bounty y 100 acciones por día. Luego está otra, lo mismo. Si ya has recibido pagos por Max Bounty y solo 50 por día, Estados Unidos. Pero bueno, hay ofertas. MaxWanty no es la única red, hay muchas y tú puedes hacer esto constantemente, sino con muchos nichos disponibles. En español también funciona, vamos a hacer un español, deja tu email abajo, vamos a ver si aparece algo. 415 comentarios, inversiones, in share, 41 comentarios, 191 comentarios, vamos a ver si es que bien hay un montón míos también la gente me deja sus, sus correos vale vamos a verlos aquí está empezamos un curso online de conducción en música música tú te vas a max bounty y vas a buscar por ejemplo vamos a buscar aquí guitarra guitar porque se escribe así este tipo de ofertas se dan más en afiliados entonces probablemente en max bounty tengamos más opciones para este de música y volvemos a coger a la gente, le volvemos a, a extraer los emails y enviamos nuestra oferta. Pues en español casi no hay, así que prefiero trabajar en el mercado anglo porque en español es complicado. Bueno, y esta es una forma rápida y sencilla de tener tráfico para tus ofertas de CPA o de afiliados, que también pueden ser de afiliados, sin gastar dinero. Y sí lo que tienes que tener es un perfil de Facebook para que puedas hacer las búsquedas, debes tener acceso a una red de CPA o de afiliados, esta herramienta que te he dejado aquí para extraer los emails, esta, que es muy sencillita, visto que es súper fácil, y un autorrespondedor. Hay autorrespondedores gratuitos que te pueden ayudar mucho o también puedes tener pruebas gratis de algunos otros autorrespondedores. MailChimp te da 2.000 suscriptores gratis, eh, MailRelay te da 15.000 suscriptores gratis, en fin, hay muchos para que tú puedas hacer tus pruebas. Y no gastar dinero mientras generas tus primeros dólares con el marketing de CPA en este caso o el de afiliados si te es más sencillo con el marketing de afiliados. Lo voy a dejar hasta aquí, marketer. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado, espero que lo pongas en práctica porque no es, no es complicado y aunque te lleve un poquito de tiempo, es gratis y puedes empezar a generar ingresos sin gastar nada, ni un centavo. También las landing page las puedes hacer gratis con Wix, con Blogger, con WordPress. Hay un montón de constructores gratuitos, así que es simplemente cuestión de que tú te pongas manos a la obra. Lo dejamos hasta aquí, Marketer. Te deseo un muy, muy buen día. Te invito a que te suscribas, te invito a que invites a tus amigos, porque ya sabes que la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!